Ya no quiero volverte a ver, ni por la promesa que un día nos hicimos Ya no quiero volverte a ver, y neta me pregunto dónde nos mentimos Ya había amor y se acabó, murió, perdón lo nuestro se perdió Te juro que si sí me dolió, y ya tú me haces falta Ya no quiero volverte a ver, ni por la promesa que un día nos hicimos Ya no quiero volverte a ver, y neta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 Si me dolió y ya me haces falta No importa, ya no me interesas Tuve suficiente de ti, sé más tranqui que Mi amor el dolor que nos dimos fue duro Y acepto que nunca tuvimos futuro Salto masoquiste indecente El mama del drama te de mama Y el trauma de que nadie te ame Quieres que luego te llame Pero no contestas y no estás caliente Todo es pelea y capricho retuerces mi historia y transformas todo lo que he dicho Si alguien pregunta mentiras Que me amas un chingo Y hasta tus amigas me tira. Todo es pelea y capricho en tu corazón Frío y vacío que nunca fue mío Que no digas más y calla Que en esta historia nadie ganará esta batalla No quiero volverte a ver mi por la promesa que un día nos hicimos. yo no quiero volverte a ver. Y neta, me pregunto dónde nos mentimos. Ya si había amor, y se acabó, murió. Perdón, lo nuestro se perdió. Te juro que sí me dolió. Y ya, me haces falta. Ya no quiero volverte a ver mi por la promesa que un día nos hicimos. yo no quiero volverte a ver. Me pregunto dónde, ¿Dónde nos mentimos no Se había amor y se acabó, murió Perdón, lo nuestro se perdió Te juro que sí me dolió Y ya no me dele. haces falta Ya no me haces falta tú Si supieras todo lo que me dolió Perderte Y es que tu mayor virtud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 y me perdí en tu figura Y es que me gusta pegar seas del rogar Y un día me dejaste central ¿Quién te asegura? Dime mi amor no seas dura Rompes el nexo Eres ingenua madura Quieres amar Pero solo piensas en sexo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 Yo te juro que sí me dolió y ya no me haces falta. Ah, me haces falta. ¿quién es?